¿Qué significa la luna en astrología? lo mismo que cuando he hablado del sol que en astrología representa la parte mental nuestra capacidad de pensar yo soy a sí mismo por ejemplo la luna es otro apartado de nuestra psicología y todos tenemos el sol y la luna en nuestro interior la parte masculina yo soy sería el sol la parte femenina la parte de quién soy a nivel emocional mis emociones es la luna pero no solo eso porque para muchas personas la luna lo tienen asimilado a la feminidad. Y sí, pero no necesariamente es esa idea de feminidad, o al menos no solo. En realidad la luna es nuestra capacidad de contacto. Cómo nos podemos relacionar con el mundo y sobre todo con los demás. Fíjate que cualquier relación que tengas con otras personas, cuando es una relación, al menos un poco intensa, hay una emoción ahí. Puede ser intensa negativamente, puede haber odio, puede haber rabia, ¿no? O puede ser positiva, amor, amistad igual pero siguen siendo emociones la luna trata con tus emociones es tu manera de ser emocional y por lo tanto tu manera de contactar y relacionarte con el mundo por eso tu manera la capacidad que tienes de hacer amistades de relacionarte de, de entenderte con el mundo y con las personas está, está clarificada e indicada en la carta astral por la luna tus emociones tu capacidad de contacto otra manera de decirlo quizás indirectamente es tu niño interior la espontaneidad del niño que quiere relacionarse con el mundo sin, uh, digamos, sin cortapisas. Si la luna la tienes bien situada, evidentemente. O sea, si tú controlas bien tus emociones y las usas correctamente. Las emociones. Eso es la luna. <risa>